Hola amigos, una vez más, estoy de regreso. Sí, sé que varios me van a preguntar ahora mismo. Oye Clem, ¿por qué estuviste tanto tiempo inactivo, desde noviembre del 2021 hasta enero del recién iniciado 2022? Bueno, lo que pasa es, que tuve que hacer unas cositas xD. Bueno, perdonen por la inactividad, y por este canal ahora tendremos un nuevo comienzo xD. A partir de ahora, me voy a centrar más en Totally Real and Rare, documentales a canales de televisión, la saga de los canales de televisión que dejaron de existir, créditos finales de series y películas, etc. Así que los próximos proyectos serán, los canales de televisión que dejaron de existir, partes 2 y 3, la historia de Cartoon Network, Disney Channel, Nickelodeon, Disney XD, Jetix, Fox Kids, Locomotion, Animax, Sony Spin, Discovery Kids, MTV, etc. Bueno, eso es todo, mi nombre es Clemente Parada Echeverría, y me despido, chau, chau, chau, chau.